Ya estamos en un 90% de casco estructural en Neo 18, el edificio sismo resistente de Huancayo. Esta semana en Neo 18 se viene culminando con la albañilería del noveno y décimo piso. En la partida de pintura se vienen pastando los departamentos del segundo piso. También se iniciará con el tarrajeo del cielo raso del octavo piso y se viene culminando con el tarrajeo del séptimo piso y la fachada principal del cuarto piso. Además se viene colocando las tuberías eléctricas y de agua del sexto piso para el posterior vaciado de contrapiso. A nivel de estructura se viene encofrando el techo de la azotea y se tiene programado el vaciado este sábado. Gracias por su confianza, seguimos trabajando cada uno de nuestros proyectos con los mejores acabados.